Hemos vuelto, ya lo dijimos en su momento y ahora eh, uy, uy, esto está muy raro, me han, cambiado, me han cambiado esto, me han cambiado la configuración de Twitch en móvil, ¿por qué? No tengo ni idea. Eh, aquí, vale, perfecto. Eh, pues nada, hemos vuelto. Hemos vuelto a buscar digital gaming con, con una joyita que ahora mismo no se está viendo, ahora la vais a ver, ahora la vais a ver, tranquilidad. Pero eh, hemos vuelto a hacer más videojuegos porque estos son podcasts y también es gaming, al igual que gaming room. Tiene la, el apartado junta a los dos, pues esta es la parte únicamente de videojuegos. Eh, ¿Qué tenemos hoy? Cambio de escena. ¿Sí? Tendría que hacer como, como lo de para el... Y ya está. Eh, ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos efectivamente, como estáis viendo la pantalla, Green Phoenix. Eh, podéis ver ahí todos los controles que tenemos. Green Phoenix. ¿Qué es Green Phoenix? Eh, pues Green Phoenix es un videojuego de 0.1 eh, Games en colaboración con otras otras empresas, otras asociaciones, otras tal, eh, que básicamente está ahora mismo disponible. Bueno, está, sí, de hecho lo tenéis disponible en Steam. Nosotros lo conseguimos a través de un sorteo eh, que se hizo en Twitter. Pues ganamos el juego y eso está muy bonito. Y, y nada, quiero que os fijéis un poco en la interfaz, en, en dos detalles de la interfaz. En el primero, en la interfaz como tal, el segundo en la interfaz que tengo yo detrás de mí, porque esta no es la interfaz a la que estáis acostumbrados en la vida real, interfaz IRL. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! ¿Dónde estoy? Producción 1, producción 2, ¿dónde estoy? Misterio. Misterio. Misterio absoluto. Eh. Pared blanca. ¿Dónde hay una pared blanca? En el estudio. Ostras, esa es buena, ¿eh? Porque en el estudio, en el estudio interno no hay una pared blanca. Vale, básicamente, ahí está el estudio. Detrás de eso. Decretos, esto es como backend, esto solo está disponible para los subs después Bueno, da igual eh, Detallitos, ahí está el estudio Entonces, sí, ahora mismo estamos un poco... No sé si el audio estará decente decente. Voy a decir decente, no voy a decir bien, voy a decir decente Da igual, es suficiente con que se oiga eh, Entonces, sí, estamos estamos en un nuevo lugar designado Vamos a decir el estudio 2, por ejemplo O la gaming room, efectivamente, eso es lo que esto... Como habitación esto es muy grande, ¿verdad, eh? Eh, y esto yo solito y no me acompaña nadie porque no tenemos consola especial ni nada. Tenemos esta obra, esta obra de arte, esta joyita. Cream que vamos a probar, vamos a valorar, etc, para darles un poquito de contenido a nuestros. A nuestros amigos de 01 Games, que espero poder hablar con ellos muy pronto. Eh, si puedes subir al Twitter que estamos con esto, gracias, mencionándoles. Eh, así que nada, eh, lo segundo que hemos dicho, la segunda paz es. Tenemos capítulos, como veis arriba, porque esto va por capítulos. Esto es, estáis viendo una nave, tiene pinta de que es bastante estilo los shooters de naves de la arcas. Hace años, pues, algo parecido, solo que en 13. Así, el control sigue siendo de. Tenemos los capítulos, controles como tal, que nos dejan desigmar. Como veis, literalmente es, tengo tres botones para disparar y un joystick para mover, porque estoy jugando efectivamente con mando. No con, no con Teclo y ratón Tengo eh, R2 el, la, bueno, la X o sí, el cuadrado O la a y la X de Xbox Y la X el cuadrado de, de Playstation Y el gatillo o sea el gatillo el joystick izquierdo Ya está, no tiene más misterio <risa> Entonces, con el círculo para atrás Obviamente, luego tenemos Las opciones para elegir idioma Y invertir el eje X y el eje y, Cosa que no vamos a hacer porque yo No juego a esto, no, no jugué En su día cuando los eh, controles estaban invertidos, aún así jugar a Wii, pero bueno, no tiene que ver y el idioma lo puedo casi en algún momento porque a fin de cuentas es un estudio de aquí así que está, está pensado para jugarse así luego ya tenemos los créditos para ver quién lo ha hecho ta, ta, ta. ya lo revisaremos luego, sí, eso y luego botón de salir que vosotros no lo veis porque lo tapo yo pero bueno, da igual dicho esto, yo no he visto más que la intro llevo guardándome este juego desde que desde que lo ganamos hasta hoy o sea, literalmente lo he abierto hoy ahora y he visto lo que había, no he visto más así que vamos a proceder a Entra desde cero a este mm, bonito mundo de 01 de Games. Efectivamente. Capítulo 1, Vinitia. Una ciudad, cyberpunk etc. Elysium, recogido Elysium, pues estilo Elio, doy por hecho. Vamos a ver qué hacemos aquí. Bonita, bonita transición de desaparición. Hey yo, voy! Vale. ¿Vale? ¿Vale? Ah, uh, muy Aquí está Broca Simulación, como podéis ver, desarrolladores, pero uno allá arriba que también. Y me ¿Y hace gracia que el audio en inglés. Ey yo, ese cambio es extraño, ¿eh? Ese cambio es muy extraño. Elixium, los azules en el holograma. Ya no la no hey, yo... Se nota bastante que, es, para qué está pensado y para qué no. es como disparo con R2? R2? Uh, ¿no R2? Pues, pues no, porque de disparo yo. A esto no lo hago nada. Doy por hecho que si me choco contra esto me muero. Doy por hecho que si me choco contra esto me muero. Mira otra nave. El movimiento es, se nota que es bastante lineal. Está excluido, pero es bastante lineal. Oye, yo tengo la. Yo tengo curiosidad. Vamos a hacer la prueba. ¡Ey, yo! What the fuck? ¡Lo he reventado! ¡Puedo reventar cosas! Ah no, vale, tengo tres vidas. Tengo tres vidas. Ahora entiendo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Pruebita hecha. Tengo tres vidas, entonces eh, tres golpes y me voy al suelo. Esto es lore final, a fin de cuentas. Esta memoria me se desplazará pronto. Es que como si chips, como si tuviese no sé, algo de almacenamiento, tal. Simo, lo, si lo, lo han mencionado si ya un par de veces. Eh, modificaciones. Está hablando como de una pava en específico. Lo del Elygium lo tenemos arriba. Elygium, Elygium, no sé qué es. Lo tenemos arriba. ¿eh? Tengo la sensación de que si aquí me quedo quieto en medio de la pantalla, no me choco. Ahora ya sí, claro, pero antes era como no. ¡Ey! Me acabo de dar cuenta de que haya habido cambio de velocidad. Eh, ta, ta, ta. Sigue encontrando lo mismo de antes. Más misterio. Didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, el tráfico, mucho tráfico. Estas van a ser un poco raras, ¿eh? la aerodinámica menor. ¿eh? Vale, cambiamos para el... De todas maneras me gusta el tema de que... ...la parte de abajo. Cita de movimiento dinámico. Eh sí, máquinas. Bueno, a ver eso que tiene el mundo superpunk crack. O sea. Es un poco difícil alguien. Esta de las máquinas. Fuera, fuera. Vale, aquí tiene que que solo mente que, que, que solo tengo que esquivar Y... Hay mucha mierda Ey, ahí se ha bugado un poquito Vale Vale Voy a meterme a la ¿verdad? Te voy a meterme a Ey. Vale es, es muy difícil adivinar A qué distancia estás de las cosas pero bueno, vale, ya está, hemos pasado la basura espacial Ok Vale Está bonito Esto que Ahora me voy a meter a la derecha ¿no? En fin, esta gente O sea, Cyberpunk 2077 Pero no hay reglas de conducción no puedo ni mirar lo que están diciendo que no soy capaz o sea, no puedo esquivar y... antes a lo mejor porque iba en la dirección exacta la que a si os fijáis el, el nivel de tutorial está bastante en el sentido de que va enseñando poquito a poquito el lore mientras que al mismo tiempo nos deja eh, ir subiendo dificultades porque a fin de cuentas hemos empezado yendo a la misma dirección que eh, los objetos que tenemos en Zivar Hemos seguido teniendo que pasar entre objetos que estaban quietos O sea, estaban dando vueltas y tal Pero técnicamente respecto a nosotros estaban quietos eh, Y por último ahora estamos yendo en dirección contraria Es decir, la velocidad de los objetos que tenemos delante aumenta Y la cantidad, doy por hecho, que también Y el espacio que tenemos es menor, a fin de cuentas Pero... Pues ahora doy por hecho que el espacio no va a estar viniendo hacia nosotros Doy por hecho Me pego unos ilícitos. Ligerísimos tirones, ligerísimos En plan, como si estuviese pensado para hacer así Efectivamente, ahora tenemos que pasar por aquí Ese, como nivel de tutorial está curioso ¿Por qué? ¿Por qué si disparo no pasa nada? O sea, no sé si con este texto puedo disparar para eso precisamente Le lío de donde comenzamos Yo de donde recupero el líquido ¡Al suelo! Eh, eso está muy bonito Oye, el mundo ciberpunk es precioso, ¿eh? Esto es muy raro ¿Aquí qué? ¿Aquí qué hago? yo, what the fuck! Ah, más naves Sí, pero básicamente no puedo recoger el litium Creo O sea, ¿por qué no puedo recoger? ¿De dónde saco el litium? Se supone que puedo disparar las cosas, Pero si lo disparo no pasa nada, ¿verdad? Da, da igual a lo que le O me choco con ello y me quitan una vida de tres. O estoy jodido. De momento vamos a limitarnos a esquivar. Que doy por esto que eso es lo que quieren que hagamos. Ya miraremos cómo recoger el Ligium. ¿Cómo no recoger el Ligium? ¿Para qué sirve el Ligium? ¿Qué coño es el Ligium? En otro momento. De momento vamos a esquivar naves. A no ser que lo que tengamos que hacer es... Sea recoger X cantidad de Ligium. Y entonces se acaba el nivel que doy por hecho que eso no es así. Sería gracioso que lo puse sí. ¿Qué? Vale. ¿Qué? Sí, doy por sí, El Primer salto es básicamente cambiar de nivel. Sí. ¡Ey yo what the a... fuck. Estamos bajo eso no es el mar. Que que teses, estamos. ¿Esas son, no, son minas? ¿Por qué tienen pintaza de que esas son minas? ¿Por qué tienen pintaza de que eso es el Sí, ese es el Illum Vale A la primera Vale, perfecto Recoge el Illum Recoge el idiom. Así me gusta Oye, esquivar estas mierdas es chungo, ¿eh? Y más si paso por encima Y entonces no me deja ver lo que tengo delante ¡No! A ver, ¿cuánto llevamos? Tres y medio Vale Un poquito más ¡No! Que me choco, pa. No sé si puedo tocarme contra el victim, doy por si no. Claro, supongo que si me choco me, me quitan vidas. Pero está... Está gracioso, ¿eh? Todo de recoger cositas. Ahí hay ahí, ahí, más. Ahí hay más. Ahí hay más. Ahí hay más. Ahí hay más. Ahí, más. Mierda. ahí también hay más. Vale. Se si me lo llevo. Au Efectivamente, si me choco contra el victim, el jodido. No. ¡Pa! ¡Pa, pa, pa, pa, pa! qué es esto esto qué es? No sé qué coño es esto, pero estos son de los gordos Estos son estos son gordos Estos doy por esto que me dan bastante Vamos a pegarle a aquel Vamos a intentar pegar, no puedo pegarle a aquel porque qué están a los lados? Si y no puedo pegar a los lados ¡Ah! Ya va, me toco Vale, vamos a intentar coger este de aquí No, no puedo bueno he cogido ese Creo que estos necesitan dos golpes para caer los gordos tenía pinta de que tres. Esto, esto si os fijáis os está yendo cada vez más rápido y se nota bastante. Se sentido de dificultad. ¡Mierda! Vale. Que caiga, que caiga, que caiga, que huele, que huele. Uuh, las piedras, que miedito me dan. ¡Qué miedito me dan las piedras! Apuntar con esto es chungo. Es bastante chungo. Ahora no veo dónde conectar el último. Aquí está el último. Vale, yo sé también. No sé cuánto, ¿cuánto tengo que recoger. Vale. No sé si es, es una cantidad determinada para pasar el nivel o... ¡Ey, yo! ¡What the fuck! ¿Qué coño, coño ha sido eso? ¿Por qué vienen bolas a intentar reventarme el orto? Vale. Doy por eso que tengo que dispararlo. O sea, lo lógico, ¿no? ¡Joder! Venga, venga pa, venga pa, venga, pa, venga, pa venga, pa, que te reviento. Venga, pa, que te reviento. Venga, pa, Ahí está. A tu casa, crack Gracias. Fuck no, ¿Me, me, me, ¿Me he roto? Me, me, me, no, no me, roto. me, no, no me, me he roto. roto No, no me roto No sé cuántos no, golpes me aguanto me Pero desde luego más de tres ya me he pegado las, las piedras, piedras están, están generándose a la velocidad de, de los, los chunks de, de Minecraft si Cuando tienes 400 de ping Vale, dame más el legion Quiero el legion ¿A qué dices? no tengo ni idea ¡Eh, Joe, que te matas No, ese no esto va cada vez más rápido. Y eso da miedo. No. Aquel. Aquel del fondo. Ahí está. Tampoco quiero quedarme contra las paredes porque no sé si puedo darme contra las paredes. Así que de momento vamos a, vamos a ir cogiendo. Se me hace raro que las niveles sean tan largas. ¡Eh! ¡Eh! eh ¿puedo, ¡Puedo reventar las piedras! Creo. Sí, sí que puedo reventar las piedras. Sí. Sí, sí que puedo reventar las tiras Ahí lo tengo. Tierras pero ¡Ole! ¿Ves? ¡Eh! Se me ha respetado el olivium. Eso no vale. vale. ¿Puedo pasar por debajo, de verdad? A ver, eh, sí, creo que sí que puedo pasar por debajo. Y esta tiene buenas que en alturas, así que si pasa por encima, pasa por debajo, ya está. No, en serio, tiene un máximo y un mínimo de altura, así que, let's go. ¡Uy! No sé lo que es una visión ¡Eh, puedo hacer! Las vueltitas, estoy buggeando esto. Esto no sé qué es, pero efectivamente, como yo pensaba, esto me da el IJU. Así que, dame el crack. Que me, me la pego contra eso Que mierda Tienen no ver, a ver dónde hay el igi ni... Estas son minas, esas minas me quieren reventar el orto. Estas minas no me quieren reventar, estas cosas me quieren reventar el orto. Estas cosas me quieren reventar bastante el orto. Se serio, en plan... ¡Fuck! Vale, no pasa nada, no pasa nada, Estoy viendo el igiomaya al fondo Creo que cada vez que me sale amarillo es que se me recarga una vida Dos. Dos. Pégale, vale, ahí está. Ahí está. Tres. Ese no lo puedo coger. No sé no es qué estoy servido, pero me está estresando. Dios, ¡Dios! No sabía si ver, podía pasar por encima o no. Vale, eh, vamos a pegarle a esto. Vamos a pegarle a. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> no sé si recuperar una vida incrementada la vez o no. Creo que eso es un poco. Estilo invulnerability. Wow, boca, boca arriba. arriba Esta mierda me quiere matar No, no puedo reventarla Vale, eh, pues esto va a estar más chungo Un poquito a menos creo que voy a pasar de Lelicum Creo que voy a intentar no morir ahora mismo O oh, puede que no, no pase de Lelicum Porque tengo principios Dios Esto está chungo ahora mismo Esto está muy chungo ahora mismo Pasó de Lelicum Vale, ese, ese, ese me lo quiero llevar, ese me lo... Ese me lo... Me moro. No sé cuánto me queda para morir, pero creo que no mucho. ¿Pero qué, qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Joder, crack. Todos, eh. Todos, todos, todos, todos. todos, todos, todos. No sé por qué no me guardo todavía. Pero efectivamente... ¡No! No, no, no. Vale. Bro, tira para tu casa. Bro, tira para tu casa. No te veo con las de la explosión del anterior. ¡Ah! Ah, esta mierda da miedo Fuck, esta me ha dado. Ese me lo llevo. Ah, si sí puedo mantener el pulsado. Ah, si ¿sí puedo mantener el pulsado. Yo pensaba el que esto era el automático. automático. No. Tú, muérete, tú, muérete, tú, muérete. Tú, tú, tú, te, tú, también. Tú, tú, tú, no, no, no, no, no, no, no. Me revientan la vida. ¿Pero cuántos bueno, kilos de licencia llevo ya? Los estoy reventando a 400 metros de distancia. Muy bien. Así me gusta. Tiene pinta de que ahora me va a meter a la derecha. Efectivamente. Por eso digo, o sea, es como... Está muy marcado hacia dónde hay que ir. El... Hacia dónde... No me gusta esto El hacia de está bastante marcado, la verdad O sea, bastante, bastante mucho Gai Chaitre, estás jugando bastante Gai Chaitre, estás jugando bastante Vale Voy a intentar no morir de momento Voy a intentar recoger el y no morir, por favor Está contándome el lore Y no me estoy empanando del lore Porque no puedo empanarme del lore Dios He reventado un poco una vida ¡Muévete! No, ese no puedo cogerlo. es el siguiente, ahí. Vale, vale ese no lo tengo que cogerlo. Y ese me lo he comido con patatas. Muy bien. Eh. Así me gusta. No, por favor, dime que no va a pasar lo que creo que va a pasar. Por favor. ¡Sí! Ah, vale, que se me ponen. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Comprensibles, comprensibles. Donde están abajo great day. Tú, tú, tú, tú, te revientas. ver, al suelo. Ahí hay otro. Ahí hay otro y no sé por qué hay otro. Yo no te doy permiso para dejar ahí. ver, tira para adelante. 30 kilos. 30 kilos, parece que estemos hablando. <risa> va a ser gracia, me va a dar cuenta. ¿En verdad es que lo pienso tiene sentido? Que sea así, porque si verdaderamente es una referencia al, al helio, el helio pesa un huevazo. ¿Cómo que solo los dos más? Si antes decía que 95 saltos ¿Cómo, ¿Cómo quedó? A ver, esto se supone que va por capítulos Así que por eso que esto es Esto es Time Mode Time Mode no sé si es una organización No sé si es ¡Eh! Basura espacial que viene hacia mí ¡Ostras! Esto, esto, es, esto es potente Es ¿eh? que hay mucha mierda Iba a decir, suerte que he jugado a muchos juegos en los que tenía que esquivar cosas, pero jajaja, ja, es mentira. Exceptuando el juego de coches en el que yo voy a 390 y tengo que esquivar coches que van en mi misma dirección a 120 por hora, al que llevo jugando en las últimas dos semanas, pues no, no he jugado a muchas cosas de esquivar cosas, así que... Ah. Vale. Bien. Boca abajo, boca arriba, boca abajo. Me, eh, no. No. No. No. Ah vale, es, es esquivar, no tengo que dispararle a Linkyu por lo menos Dios La mira de Espera que ¿Cómo me ha dado esto? No lo sé Justo a eso me refería, que es un poco complicadete saber por dónde pasar y por dónde no Es como La, la, la cámara es... sí o sea, Entiendo, pero no me, no me deja de convencer no, no, no, no me termina de convencer, vaya No, no, no o sea, es, es muy complicado Saber apuntar allí Vale And we are on it Vámonos va adentro. Vale, ahora Bonito tubo Esas mierdas van a intentar venir a reventarme el orto, ¿verdad? Van a intentar venir a reventarme el orto Muy bien, es que me gusta Ese cambio de velocidad es un tanto extraño eh. Déjate intentar abrazarme Pa' Fuera más bichos Más bichos que me quieren reventar Vamos a intentar hacerlo ay, Vamos a intentar hacerlo bien desde el principio Plan, ¿Quieres reventarme? Pues no, pa Te quedas a 400 metros de distancia Vale Venga, lejos, lejos No, no, no, Dios, estaba apuntando al de atrás No al delante But. Fuera No entiendo muy bien los colores amarillo, verde, tal Ah, mira el escudo, justo, literalmente ahora miro por abajo y está hablando del escudo, así me gusta. 7 kilos de Lilium espera, ¿qué? Ya llevo 7. Este cambio de velocidad es un tanto extraño. no me digas que voy a tener que dispararles estas mierdas. Sí. Sí, efectivamente, voy a tener que dispararles estas mierdas mientras estoy estimando cosas. Esto, esto, esto va a suponer un poco de muerte y destrucción, ¿eh? También os lo digo. O sea... Porque es complicado cuanto menos. ¡No, Dios! Es complicado cuanto menos. Teniendo en cuenta la visión de esta cámara. Vale, vale, vale, vale. Vale. Arriba. Y este va a venir por debajo. Así que. Tú te... Esto no es morirse. Vale, pasado. Eh, lo del verde.. Efectivamente, eso verde, ese aura verde doy por hecho que es, que me he recuperado y me he restaurado de, las, de los golpecitos. Ah, láseres pero diferentes y máquinas pero diferentes. Gracias, gracias, gracias, gracias. Ah, vale, estos láseres son bastante más eh, posibles de reventar. En plan, me convence mucho más. Casi, casi, casi podría decirte que puedo ir en línea recta. Y estas máquinas no sé cómo, pero teniendo en cuenta el aim que tienen que es bastante nulo. Cosa que no tiene mucho sentido porque como tal su disparo es mucho más... Estable que el de las otras Que viene simplemente a reventarte el orto y ya está A ver, son más fáciles de, de matar Pero doy por, por eso que también por ello Espera, quema me las dos del tirón En fin eh, Doy por eso que por ello también darán más el de este. A pesar de eso sigo Sin saber cómo lo mando todavía Hablando de otras transportadoras En fin, en la revolución industrial De hereta Está bonito Fuertecita eh. ¿Qué? Vale Es que no me estoy empanando de lore, literal O sea No tiene sentido ¡No! No me digas eh. Oh, vale, si es... vale, sí, sí, sí, sí Vale, sí, sí, sí Esta mierda va muy rápido Esta mierda va muy rápido Esta mierda va muy rápido y ni siquiera puedo verla Estas mierdas van extremadamente rápido Y ni siquiera soy capaz de verla O sea, estoy disparando todo el rato Y aún así se me está haciendo complicado de narices o sea, o las reviento desde antes o estoy bastante jodido, ¿eh? Uf. Vamos, la siguiente está arriba ¡No! Vale, vale, vale, vale Te calmas, te calmas, he dicho que te calmas He dicho que te calmas ¿Cuántos botes necesitan para morir? Vale, ya sé. ya no hay más Joder, esto da miedo, ¿eh? Bueno, que es el primer nivel o no, sé si, no sé si hemos avanzado técnicamente El núcleo Espera, si le reviento... Este que me va a disparar? Sí, claro que, claro que me va a disparar tú que no te dispara esto! ¡Bro! ¡Bro! ¿Os podéis morir? ¿En plan, porfa? He reventado núcleo ya, creo O puede que no O necesito que reventar Cada escudo A ver, a ver Que estas mierdas se regeneran ¿Puedo darle toda la vuelta? No, vale, estoy en un plano único Sí, sí, efectivamente, tengo que dar la núcleo así. Claro. Porque hay puntos estratégicos en los que no me pueden dar. Como aquí, por ejemplo. No me da ni una sola de ellas. Ni una salada de las máquinas. Bug encontrado en el sistema. Mando bastantes veces, pero hay un punto en el que ya no. Se está reventando todo, obviamente, viniendo abajo. Así que yo tengo que escapar mientras la pantalla está temblando y me están cayendo mierdas. Y hay poco por todas partes que doy por eso que también tengo que esquivar. Porque si a lo mejor me quema. Y todo. Porque, ah, sorpresa, poco. No sé si también puede haber buja en el sentido de Yo me quedo aquí y no me da nada Creo que no, porque esa mierda creo que me da Es justo eh, Pero bueno, estamos subiendo, ascendiendo Esto parece un volcán Ha dejado de temblar la pantalla Last jump Logros, logros y logros Borrar al enemigo punto enemigo.exe Bonito logro, bonito nombre de logro Ah Ah Está bonito Me están saliendo los créditos Y no sé si son los créditos de que está empezando el juego o De que ha terminado de que se... Espero que sea de que ha empezado Lo espero, la verdad Pero uno Games No, no me choco, vale Me ha asustado por un momento eh, Estoy reconociendo nombres Juan Cañete, efectivamente Marketing and Communication Manager, efectivamente. Juan Cañete. Con Fran Rivero, Jorge San Pedro. Gente que ha hecho esta, esta joyita. Esto es 0.1 Games. Esto es... Esto es el bueno, 0.1 Games más el receptor de este mod. Ha salido 0.1 antes y había también otra... Hasta la vista hey, yo! ¡Eh! Está bonito. Eh, esto está muy bonito, ¿eh? Como wallpaper. Piezas fuera. Una pinta de. de, de, de, de Lore. Esto es bastante potente. Te, te quedaste sin nada. Y como veis, no tiene. Espera, si iba a decir. ¿Tiene piloto? Tiene piloto. Estás muerto, pa Estás morido Esqueleto ciberpunk Esqueleto ciberpunk Los esqueletos ciberpunk existen solo una cosa pa. Esto es Green Phoenix Y ahora hay un arcade Ahora hay un arcade Ojo Detallitos, eh. Doy no que si sí voy a. Eh, efectivamente. Estos son, son cuatro niveles. ¿Qué es lo bueno? eso es algo de lo que quería hablar. Eh, ¿Qué es lo bueno de. ¡Uh! go viewers? Eh, ¿Qué es lo bueno de este estilo de..? Mira, en la primera no he recogido nada, más que nada porque no sabía que tenía que disparar ya que no. Eh, ¿Qué es lo bueno de los juegos indie? Que son cortitos. Son cortitos. Entonces, os podéis permitir. Depende de cuál, obviamente. O sea, este juego es un juego de 40 minutos como tal. 40 minutos media hora si eres un speedrunner, no sé a lo mejor, sabe, a lo mejor hay gente que sabe cómo pasar eso en ese periodo de tiempo son cortitos, pero los hay dentro de cortitos y cortitos, vosotros sabéis que los triple A son de 40 a 60 horas, son juegos largos, son juegos muy largos pero claro, los indies al no tener tanto nivel de desarrollo, al no tener tanto tal, son juegos más cortos que os, os podéis permitir pasaros en una tarde, entonces vamos a probar el modo arcade ahora efectivamente eh, párate porque entramos en, en clasificación Hagamos la puntuación que hagamos, entramos en clasificación Creo ¿Otro logro? No sé si puedo reventar asteroides Estaría gratis saberlo Me pinta que no Yo pensaba que sí Ah, Aquí está el niño para recoger Pues nada, eh, vamos a probar el modo arcade Para ver si entramos en En clasificación No sé si la clasificación es mundiales no tengo ni idea sinceramente aquí estamos cambiando todo el rato el modo de acá de esto en verdad tiene que estar bastante bastante guapo que se diga ¿eh? o sea es esto y es básicamente lo que hemos es en el túnel pero todo el rato entonces como va por oleadas porque es son oleadas eh, lo pone arriba eh, doy por hecho que a cada oleada aumenta la velocidad y o la cantidad de Licking que sale Y o eh, diferentes tipos de enemigos Y o cosas así Supongo que el sistema de vidas es idéntico al del modo historia Pero aquí es... Tenemos este, esta, esto Esto básicamente Por decirlo de alguna manera este. Vale, no, no quiero morir todavía Estaría guay hacer puntuación bonita en la clasificación. O sea, tampoco voy a pedir Startup 1, 2, 3. O sea, básicamente hacer podium o tal, porque creo que en el podium están los... Literalmente no estoy de coña los desarrolladores. Y, y, y, ah, que esto es el legume. Vale, me he saltado. Eh, está un poco complicado... ahí está oleada uno Está un poquito complicado eh, identificar el legume entre, entre tanta roca. Sí, efectivamente, la velocidad aumenta. Como hemos visto Ahora estoy en verde Así que supongo que este se va recuperando Poquito a poco La nave No, no, a ver, ¿te parece? ¡Ey yo! salen vistos! Vale Vale Luego supongo que la velocidad de los vistos aumenta Al igual que nos ha pasado en el modo historia Vale eh, luego doy por de que saldrán las torretas Por ejemplo ¡Ey yo! Vale, aquí se combinan Esto no me gusta Esta no me gusta tanto Esta no, no me gusta tanto Por no decir que no me gusta nada Vale, estamos en verde otra vez Fuck, esto me ha dado Es muy complicado apuntar con esto ¿eh? A ver, tú pa A ¡Eh! Que está vivo este Ah, vale Yo pensando No, estas son piedras en mis huevos Estos son bichos que me quieren reventar la vida de que se me quieren reventar la vida ¿Estamos en verde? No lo sé Creo que sí, creo que ya estamos en verde No lo no sé por si acaso Aquí hay bastantes piedras Pero vamos a intentar coger las que podamos nada más Porque si no nos tocamos Y tampoco me apetece mucho tocarme A decir verdad Bueno, habéis visto eh, Al igual que... Otro, otro detallito que tiene esto es eh, Os lo pasáis o os lo pasáis O sea, esto no tiene di niveles de dificultad Es tal cual O sea, esto es Dark Souls Solo que no, porque Dark Souls es eh, Un nivel de dificultad único tirando a Tirando a mano, es complicado de huevos eh, Esto no es complicado de huevos sí que es verdad que, hombre Hay que tener un mínimo de control Y al menos un mínimo de conocimiento De pantallas, iba a decir, de scroll lateral, de scroll lateral no Sino de, de pantallas De un único control en 3D, pero con un único joystick. Eh, como había dicho, ahora hay torretitas. Por lo menos uno se ha salido. Podemos estar en verde. Lo cual está muy bien. Es molto grato. ¿Estos bichos ahora me estoy dando el Creo que sí. Sí, sí queda. Sí. ¡Ey! ¡Te calmas! Es... Las, torretas no me gustan. Las torretas no me gustan nada. O sea, es como... Porque son, de... son demasiado precisas, en verdad. O sea, y eso molesta bastante demasiado precisos a pesar de que ni siquiera te están apuntando a ti, pero da igual Son demasiado precisos Creo que lo más fácil va a ser reventarlas justo nada más salgan Vamos a intentar seguir reventando piedras Para que no más edito Torretitas Llevamos 53 tiros ya No hemos conseguido hacer ningún nivel Pero claro, este es el arcade O le haga dos ya, ¿eh? ¿Cómo he reventado eso? No tengo ni idea Tampoco voy a preguntar mucho. Oleada 3. Sí, efectivamente la velocidad es notablemente superior. Y la dificultad, pues, hombre, velocidad implica dificultad, al menos en este juego. Y en la mayoría también. Que los enemigos sean más rápidos, el victor sean más rápido que... ¡Ah, láseres! Ahora entramos con los obstáculos. Obstáculos en los que, claro, hay que entrar mientras tenemos el y un de por medio, como ese que me acabo de comer. Y claro, mientras hay que dispararle a cosas Porque si no, no conseguimos Ay, Nuestro querido, preciado Combustible Ok Ok Y no sabría que, deciros Si el arcade se desbloquea Nada más terminas la historia O en medio de la historia o Doy por eso que se desbloqueará cuando la termina Pero no puedo asegurar nada Oleada 3 llevamos ya Vale Y... No, no, no, no, no No, no, no, que me mato No, no, no, que esto va muy rápido En fin eh, Los niveles de reflejos seguramente van aumentando Mientras que esto tira para adelante Más que nada porque es lo que hace falta O sea, más reflejos o mueres Sea para conseguir el dilium, sea para esquivar Sea para identificar a qué pierde disparar y a cuál no O da 4 La velocidad es notablemente superior Pero mucho ya Respecto al nivel 1, obviamente Y todavía eh, logro Calentando, calentando Oleada 4, calentando Teniendo en cuenta el nombre Dios, teniendo en cuenta el nombre anterior No sé si es una coña o no El nombre del de logro anterior, como hemos visto, que era punto -h. Dios, vale, sí, esto va muy rápido Esto va muy, muy rápido, esto va notablemente rápido De momento me voy a limitar a disparar a los bichos Que estos también me dan el yo, eso me lo he comido, eso no eso tampoco Ponte verde, ponte verde, ahí está, verde Ya está, estamos ready, estamos ready, estamos ready gente. Estamos ready, estamos muy ready Vale, el Allá, eso va a venir a por mí Sí, eso va a venir a por mí Y eso también Y eso me lo como, y ese no Y eso tampoco Siguiente que viene a por mí Siguiente Vale eh Tú también vienes a por mí, tú no eres una piedra ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Otra vez! Buah, creo que, creo que un golpe más y caigo Oleada 5 Llevamos 75 kilos de Liyu ¡No! ¡Fuck! Vale Que caiga, que caiga, que rule, que rule, que siga No zona de piedras ¿Puedo disparar algo? Todavía no, esa mierda Iba a decir que pensaba que se habían combinado Sí, efectivamente se acaban de combinar los que vienen a por mí y las torretas. Aquí no hay piedras, o se puede dispararle, o no tiene pinta, o no parece. Los láseres juraría que rotan más rápido, pero no lo sé, y eso me lo he comido. Y eso casi me lo como también. Y eso casi me lo como también. Y eso también. Joder, disparar a las torretas me parece incluso más complicado que disparar a los otros. Joder, puedes no comerte láseres? por decirlo. Se me lo he comido También Estamos en amarillo Y... ¡Au! ¿Dónde estamos? No le hemos puesto nombre Porque no podíamos poner el nombre Pero estamos ahí En top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Top 7 En oleada 5 eh, Un pavo en oleada 3 Ha conseguido exactamente La misma abundación que nosotros Es decir eh, Dispararle más A, a las cosas y doy por hecho que comerse menos también. Luego, bueno, aún así, o sea, la gente en, en oleadas bajas ha conseguido mucha puntuación, ¿eh? Mucha puntuación. Hay un poco que ha llegado a oleada 13 y aún así consigue un huevazo de elilium. Estoy viendo que aquí lo que importa como tal es el elilium, así que es supongo más relevante conseguirlo en etapas bajas, en oleadas bajas. Porque va más lento todo, obviamente, así que es más fácil disparar las cosas. Pero está, está, bonito. Bonito. está bonito. Está bonito, la verdad. verdad. Entonces, Entonces, vamos a hacer un ligero bueno, análisis y vamos y a poner los créditos los porque, porque no sé, no sé si, si aquí quiero aquí quiero enseñar aquí a las empresas como tal que participan y, y porque, porque no, no, no sé si aquí también nos sale como antes, ha salido, o nos sale diferente. Entonces, vale, no. Los créditos salen así. Broken Simulation, que ya hemos dicho antes, y salen los roles de la gente. Y mira, están saliendo los créditos. que estáis viendo aquí. Ahora se está viendo allí, allí. Eh, Os voy a ir comentando Entonces, este juego Es un, es un eso, juego cortito, eso, como ya hemos comentado Hay, hay varios, indies varios indies que lo son, lo creéis o no eh, Os puedo poner el ejemplo del indie Más mainstream del mundo Que esto es otra cosa Que sería gracioso debatir Que es cuando un indie deja de ser indie Porque a fin de cuentas eh, Os lo creáis o no Among Us era un indie Among Us era un indie. Entonces, un indie se valora por los recursos de la empresa, entonces cuando la empresa de repente pega un boom y consigue un huevazo de recursos, deja de considerarse indie, se sigue considerando indie, es en base al nacimiento de la empresa, es en base a... porque claro, entonces algún día todas las empresas fueron indies. Ligera la, la reflexión que a lo mejor, de hecho, la retomamos más adelante. Entonces, mientras tanto, vale, esto se repite eh, Lo vamos a poner a cero. Ahí está. Entonces, eh, ¿cuál es la cosita? Es un juego cortito De unos 30, 40 minutos No sé si hay opción de spizan Porque no lo sé, sinceramente Entonces vamos a ponerle 40 minutos Que luego, claro, cuenta con un modo arcade Porque a fin de cuentas, rejugar capítulos Para conseguir más el idioma. vale ¿Te va a dar algo? Pues logros de Steam Pero más allá de eso, un poquito más entonces, eh, se me ha olvidado de deciros, esto está apareciendo efectivamente, pero también está para Switch y que yo sepa, no está para ninguna otra consola, que yo sepa. Eh, Colaboración de Broke's Immolition 2001, etc. ¿Y cuál es la cosa? Es un juego cortito, por decimocuarta lo digo yo. Es un juego cortito. Eh, muchos juegos indies son cortitos, precisamente por la falta de recursos, por poder sacarlo antes y por muchos otros detalles. Pero eso no significa necesariamente que sean malos. A fin de cuentas, esto podría considerarse incluso como una, eh, digamos, repesca, como un remaster del de antiguo juego de, de precisamente dispararle con naves a las cosas. El ejemplo de hoy en día, Touhou, Touhou Project. Entonces, eh, es eso, pero en 13. ¿Más difícil de apuntar? Sí. ¿El movimiento puede llegar a sentirse en ciertos momentos muy mecánico? Sí. Pero aún así, habéis visto en la ambientación, que es bastante estilo cyberpunk, eh, tiene un lore Un lore que estaría guay buscar Porque no soy capaz de leer Mientras estoy esquivando mierdas eh, Y a ver el, el arte está muy bonito o sea, Lo estáis viendo, viendo bueno, bueno, es, es, es, es. Ahí está El arte lo estáis viendo Es muy muy bonito o sea, Es precioso y estáis viendo ahí la nave sí, y tal. De hecho Creo, Creo que, que la, la, diferencia, la es que diferencia es un es poco un notable Y vosotros esto la veis mejor todavía incluso. Que yo. Hola Hola, Miquel <risa> Producción, nos saluda Vale eh, Entonces eh, Sí, es un juego Que está bastante diseñado Para gente que pueda atraer incluso a, a, al género Al título o al mundo de los videojuegos, tal, al igual que dicen no, Super Mario es la saga perfecta para meter a cualquier persona que no es gamer al mundo del gaming pues, posiblemente eh... sí, o sea, a fin de cuentas además está muy bien pensado para gente que, que hace años jugó al ya mencionado estilo de Toho Project no sé cómo se llama ese tipo de juego pero bueno eh... y a gente que le gusta la temática de Cyberpunk obviamente eh, no es un juego para echar cohetes pero hay triple A que tampoco lo son así que tampoco vamos a pedir mucho más y, y como review pues sí, yo, yo diría que está bastante bien para lo que es para lo que se ofrece, está bastante bien entonces, Bravo01 Bravo Broken Simulation Bravo a los, los estudios implicados porque verdaderamente eh, al menos en mi opinión en el entorno gráfico habéis hecho un trabajo sublime y la jugabilidad sí está muy bien ¿Podrían meterle más variedad de modos? Pues sí, por ejemplo Más variedad de modos Pues hemos visto un modo de capítulos Podríamos ver un modo, no sé Estilo en el que se nos centrase más En que pudiésemos leer lo que están poniendo debajo Por ejemplo, voces eh, Por ponerlo de alguna manera Más tipos de enemigos Niveles de solo un tipo de enemigos y hay una cosa que me gusta mucho y es el hecho de que aquí no hay tutorial. Tira y ya aprenderás a base de los errores. O sea, ya aprenderás a qué le tienes que disparar, a qué no, por dónde tienes que ir y por qué no. El juego es bastante lineal, también hay que decirlo, ya lo hemos dicho, pero el juego es bastante lineal. Entonces, es bastante fácil predecir hacia dónde te va a mandar, por lo que te puedes anteponer a las cosas. Y, y el sistema de aprendizaje es simple porque tampoco hay muchos enemigos, Entonces, la mayoría de juegos utilizan este sistema de, no, yo no te voy a decir nada adelante tú con tu organismo y ya está, y tira para adelante eh, y aquí yo creo que está muy bien hecho de todas maneras, repito, me gustaría empararme del lore, así que creo que lo voy a buscar incluso mientras aquí estamos comentando las últimas reflexiones eh, porque al final me he quedado un poco rayado, puede que la historia tampoco sea impresionante pero, pero aún así eh, me gustaría empararme del lore porque de repente el pavo al final, o sea, la máquina está reventado, eh, no sé, no sé la verdad. Entonces, eh, estaría guay saber cuál es el lore de esto. A ver, más que nada porque tiene pinta de que, de que por mucho que no sea impresionante, hay, entonces... Como tal, Green Phoenix es eh, se llama Onrise, por lo visto el género en inglés al menos eh, 3D Space Shooter, efectivamente, eh, Shooter de espacio 3D eh, Mezclado, ojo, eh, mezclado con una narrativa intensa Una experiencia narrativa intensa que se centra en Estoy traduciendo mientras lo leo, ¿vale? Perdón eh, En el concepto del ego y del significado de la libertad ¿Veis? Yo no me he empanado de esto o sea, Yo no me he empanado de esto eh, en Green Phoenix somos transportados a una eh, historia de un único jugador donde la sociedad está completamente automatizada, o sea, es decir, tecnología, futuro, ciberpunk y autoritaria, y nos lleva eh, al rol de un, una, ah, yo no saber español, eh, a una nave de inteligencia artificial. Green Phoenix, vale. Vale, ahora entiendo muchas cosas. Eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero se estaba hablando bastante de Dana, Dana para un lado, Dana para otro, Dana me despido, Dana hola, Dana chao. Vale, pues, claro, la nave es IA, es interesante artificial, nosotros somos la nave, y su piloto, como habéis visto al, al final, está muerto, es un principio. Entonces, es una historia para rememorar los recuerdos que tiene con, con su piloto. Y pone que una una Básicamente, como, como nave Nos adentramos en una en un viaje De venganza Oye mmm, No me lo esperaba, sí, la verdad Pero más allá de eso No se nos cuenta un poco el lore entero O sea, es como, la narrativa es intensa Sí, pero aún así no se centra mucho Me gustaría poder ver en plan un, un texto después Para poder ver todo lo que se ha dicho en el nivel Porque yo no soy capaz de reproducirlo no tiene, no tiene pinta de que se diga mucho más ¿Esto es el tráiler? Creo que esto es el tráiler Sí, esto es el tráiler No tiene pinta de que se diga mucho más o sea, Más allá de comentarnos eso A lo mejor en la página como tal de Steam hay algo Yo esto lo he sacado de la web suya De la web de 01 eh, Vale, vamos a, vamos a vamos a irnos a la página de. Sí, vamos a irnos a la página de Steam como tal. De, de Green Phoenix. A ver si nos comentan algo más. lo mismo que nos ha comentado antes. Y más allá de eso, no. No se nos dice nada más. Vale, aquí alguien ha hecho un análisis. Entonces, vale. Vamos a leer el análisis de esta persona aleatoria de internet, ver si coincidimos con él o no. Eh, lo voy a leer tal cual. Por muchos he sabido que el tiempo de reacción, los reflejos y la habilidad juegan un papel fundamental en esto de los shoot -em -up. Shoot -em up, por si alguien no lo conoce, disparar de algo. Eh, los juegos que requieren reacciones rápidas y para avanzar a menudo es necesario memorizar los niveles y los patrones de aparición de los enemigos. Efectivamente. Se ha definido Green Finish como una experiencia dirigida a comprender la forma en que se construye la narrativa. Espero desde el fondo de su corazón. Es un shooter sobre raíles, el, el rail, eh, que presenta cantidades aceptables de obstáculos y enemigos. No es muy vasto y no es muy bajo. O sea, empieza ya con un nivel normal. Imagina esto como una sólida cadena que necesita la cohesión de todos sus eslabones. Cualquier aspecto de esta cadena principal de acción que sea alterado provoca una distracción, por lo que el relato corre el riesgo de perder fuerza. Lo que hemos dicho, no somos capaces de leer yo al menos no soy capaz de leer mientras estoy esquivando cosas y más si la velocidad va aumentando la dificultad de los enemigos va aumentando y la cantidad de enemigos que salen va aumentando mientras encima tengo que recoger algo disparando no soy capaz de leer y claro, el audio está en inglés pero está estilo distorsionado porque es una máquina eh, Green Phoenix elabora un concepto interesante puesto que quiere contarnos una historia a través de sus escenarios y las palabras de una inteligencia artificial pero son tantos los obstáculos contra los que tenemos que lidiar que al final nos perdemos en la inmensidad del espacio y no alcanzamos la libertad que tanto deseamos Ahí está el concepto de buscar la libertad. Seguro se hablaba. Y voy a, voy a remarcar el comentario de un, un usuario de Steam que ha puesto literalmente, y no estoy de coña, cómo no me va a gustar si lo he hecho yo. Jaja, ja, saludos. Así me gusta. Entonces, es literalmente lo que hemos dicho, o sea... Sí, está muy bien, pero si lo que querían era darle poder a la narrativa, hay un pequeño problema y es el tiempo que dura Game Phoenix. Que no puedes darle mucho poder a la, a la narrativa ni a nada en un juego que dura 40 minutos. Es muy difícil. Y segundo, que, bueno, digamos que es difícil leer mientras, mientras esto. Pero el concepto de libertad como tal lo hemos entendido porque se muestra nave y el concepto de la muerte del piloto pues también lo hemos entendido porque lo vemos al final. O sea, está todo revelado justo al final del juego. Y el tema de los créditos, como está gracioso. Aquí también estaría gracioso que los créditos, como tal, a los que les podemos dar ahora mismo, saliesen así. Pero bueno, aún así. Eh, total, review esta. Bastante bastante extensa la review de esta. Así que ya sabéis, si os interesa, Green Phoenix, a eh, uno Games, en colaboración con Broken Simulation, si me dejo algún estudio, los siento. Eh, en, en Steam, Steam o en Nintendo Switch, Switch que de hecho están, están habitualmente de, de, de rebajas, tanto, tanto este como este otros modos, juegos, como pueden modos, modos, ser leo eh, Mausoleum, entre otros. Así, Así que, que efectivamente que me están poniendo ya, ya mis créditos, créditos aquí debajo. De <ríe> eh, nos despedimos por hoy. hoy eh, estamos, estamos muy, muy pronto con Gaming Room y con Sear y con los Titar Gaming aquí en Twitch y en YouTube, que tendremos también entrevistas de entre tanto Así que, Así que dicho, dicho esto, esto gracias, gracias por vernos. Por vernos esta esta, esta, esta pantalla se está yendo la a la verga. La la Nos vemos, vemos muy pronto. Muy pronto.